Gracias, Amado, Francis, a todo el equipo de producción y gracias a la gente que, como siempre, nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10. Esta mañana se daba eh, un debate interesante en, el, en este programa con relación a la, al caso Coral. Nosotros hemos manifestado en diversas ocasiones nuestra postura al respecto en el entendido de que la justicia de la República Dominicana está siendo utilizada, que era nuestro temor, como se ha utilizado comúnmente en América Latina, como un brazo eh, de ejecución del poder político. ¿Y ¿Por qué digo esto? Porque ciertamente, como ustedes acaban de escuchar al chino, la justicia se hace, se queda tuerta para algunos casos, solamente ve por una dirección, no lo ve todo. Y entonces eso hace pensar que hay un sesgo. Y yo digo esto por lo que está sucediendo ahora, no. Lo digo porque todo aquel que mínimamente ha buscado, ha hurgado en la historia, ciencia de la historia, se da cuenta que cada vez que en la República Dominicana hay un cambio de gobierno de un partido diferente, que son oposición, porque hay partidos a veces que son ataliados, resulta que caen, caen grupos de gente preso. No así en los gobiernos de Balaguer, porque Balaguer tenía el poder militar. Eh, todos esos generales que ustedes ven, vienen de la época de Balaguer. La mayoría de ellos vienen de la época de Balaguer y nadie se atrevía a marcharle a Balaguer. Nadie. Era un poder militar terrible que tenía Joaquín Balaguer. Por eso ustedes no, no van a ver nunca un reformista preso. Porque además, eh, cuando ba Balaguer salió del poder... Eh, en el 1978 salió del poder y volvió en el 86. En ese espacio nadie se atrevió a perseguirlo porque tenía el poder militar. Cuando, cuando sale del poder nueva vez, que duró desde el 86 hasta el 96, entonces nadie fue perseguido porque pactó con el PLD. Pactó con el PLD y entonces, ¿van a perseguir al partido aliado que le dio el poder? No, no. No lo van a perseguir. Ahora bien, cuando ganó Hipólito Mejía en el año 2000, cayó un grupo de PLDistas dirigentes del PLD preso. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, vayan, eh, que eso está ahí eh, documentado. Pero cuando Hipólito Mejía salió del poder en el año 2004, cayó un grupo de, de PLDistas preso. ¿Se acuerdan? lo que eso también está documentado. Pero de ahí en adelante nunca nadie más volvió a caer preso. Me refiero a partidos contrarios. Durante esos 16 años continuos del PLD, eh, fueron sí sometidos a la justicia algunos funcionarios. El caso de, de Félix Rodríguez acá, algunos de la capital, el alcalde de San Cristóbal, ¿verdad? ¿Es Raúl Mondesí, eh? bueno, varios alcaldes fueron sometidos a la acción de la justicia. Y ahora, naturalmente, ganó el PRM, que, era, que es el mismo PRD, y entonces ustedes ven muchos PLDistas y de esa tendencia de, de Danilo Medina, presos. No así los de Leonel. Pero bien. ¿Qué resulta con todo esto? Que lamentablemente en la República Dominicana esto va a continuar. Y por eso yo decía que tenemos que verlo en el espejo de otros países. Sucedió en Brasil con... José Ignacio Lula da Silva. Este hombre que tenía todo el potencial para convertirse en presidente en nueva vez de Brasil y entonces lo acusaron de actos de corrupción ahí con Petrobras eh, y entonces lo condenaron a 18, a 17 años de prisión. Tumbaron a, a, a, a Dilma Rousseff pero ¿qué resulta? La tendencia ahora es aquel que está, eh, Jair Bolsonaro, va a salir del poder y entonces ya los jueces comienzan a virarse y anularon la condena contra Lula da Silva, fue anulada. Igual sucedió en Bolivia, cuando eh, el expresidente ganó, le dijeron que hubo un fraude y entonces lo acusaron de haber eh, cometido actos de corrupción, incluso hasta de violación. ¿Y dónde está? En Bolivia, porque ganó su candidato. Yo esperaba que en Ecuador sucediera lo mismo con el correísmo. A Rafael Correa lo acusaron también de, de actos de corrupción, lo condenaron a ocho años, él está en Bélgica, exiliado, y yo, yo esperaba que ganara Andrés Arauz, el candidato de él, para ver si, si se configuraba... Nuestra teoría en, en Ecuador no ganó, ya veremos en el futuro qué sucede. Pero tienen que anotarlo para que luego puedan darse cuenta. En El Salvador, con Nayib Bukele sucedió algo que a mí realmente me ha impresionado. Es el poder político. Ahora Nayib Bukele, además de tener el poder legislativo, también quiere el poder de la justicia. Y eso es muy peligroso. Muy, pero muy peligroso. Incluso ya el Tribunal Constitucional de la República Dominicana se expresó en contra de eso. ¿Qué hizo Nayib Bukele? Comenzó a destituir todos los jueces. Y dijo, ustedes no, porque ustedes son contrarios a mí. que se lo está llevando a todos. Se llevó un paquete. Lo que significa que la justicia es utilizada por el poder político a su conveniencia. Vaya a El Salvador para que usted vea lo que está sucediendo ahí se está convirtiendo en una especie de dictadura con apoyo popular. Lo mismo que está sucediendo en Venezuela. ¿Qué hicieron en Venezuela? Disolvieron eh, la Cámara... ¿Cómo se llamaba, muchachos? Ya uno no se acuerda porque no existe. Los diputados. Eh, la Asamblea Nacional de Israel, tú que eres de Venezuela, la Asamblea Nacional de Venezuela, la disolvieron. Eso no toma decisiones. Quien toma decisiones es el presidente. Y el presidente hace y deshace. ¿Por qué? Porque utilizó la justicia. Todo aquel que era contrario al gobierno lo perseguían a través de la justicia. No me haga caso a mí. Yo no tengo la razón. De hecho, ni me interesa tener la razón. De hecho, ni me interesa convencer a nadie. ¿Para qué? El que tiene que convencerse soy yo. Y que lo que yo diga, de acuerdo a Jorge Olvera García, esté sustentado. ...esté sustentado... ...con datos... ...eso es lo que yo tengo que hacer... ...a mí me importa lo que piense el público... ...yo le digo lo que, lo que yo pienso... ...usted es el que tiene que sacar sus conclusiones... ...porque aquí no tenemos la verdad absoluta... Por qué yo digo... ...que en la República Dominicana... ...se ha montado una especie de show mediático... ...porque está en una sola dirección... ...y cuando usted... ...lo ve desde el principio hasta el final... Solamente hay un solo grupo, tú dices, pero ven acá, y los corruptos solamente eran esta línea, esta línea no, entonces la justicia está tuerta. Y por eso yo digo que tenemos que tener cuidado, porque cuando ese grupo llegue, o, o otro grupo parecido a este llegue, va a decir, bueno, la, la estrategia que funciona es perseguir a los que estaban para, des, para desarticularlo. Y entonces se va a convertir esto en una persecución política cada vez que hay un cambio de gobierno. Y eso es peligroso, porque la justicia debe ser algo totalmente independiente. Totalmente independiente. Porque yo dije esta mañana que uno como comunicador no puede afirmar como un hecho cierto algo que no está demostrado. Señores, porque quedamos mal a veces. Yo no puedo decir que Leonel Fernández es un ladrón si no está ya demostrado en los tribunales con una condena firme, porque entonces me convierto en un disparatoso. Por eso que yo digo que las acusaciones que hace el Ministerio Público como una parte interesada, óigame bien, el Ministerio Público es una parte interesada que a veces miente, no debe ser, ¿eh? porque la ley del Ministerio Público le llama a ser objetivos y miente. Y lo hemos visto constantemente que mienten. Porque es una parte interesada. Yo como abogado, en un caso privado, yo puedo mentirle al, al, al, al juez. Yo puedo hablar mentira y decir que no, que mi cliente, por ejemplo, es inocente y que el otro es el culpable. Yo puedo hacerlo. Quien no puede hacerlo, ¿Mm? es el Ministerio Público. Adivinen por qué. Porque si Israel Puente me, me, me contrata a mí, para que yo lo defienda en un caso, yo estoy defendiendo los intereses de Israel Puente, como mi cliente, me está pagando él a mí. Pero ¿quién le paga al Ministerio Público? La sociedad, con los impuestos que paga usted y que pago yo. Por tanto, según la Constitución, al Ministerio Público le toca ser objetivo y no ponerse ni de ni del otro. Por eso es que el Ministerio Público no puede ocultar pruebas. La ley se lo prohíbe, oigan esto, no puede ocultar pruebas, tiene que ser objetivo. Lo dice la ley del Ministerio Público y lo dice la Constitución. Dice que el Ministerio Público representa a la sociedad. Es decir, que si a Eric, que, que es nuestro camarógrafo, lo está acusando de haberse robado una pasola, y el Ministerio Público tiene una prueba que lo libera él de, de esa acusación, tiene que presentarla. La ley lo obliga. ¿Ustedes saben lo que hacen a veces? Que la dejan fuera porque quieren inculparlo. Se llama sesgo. Sesgo y violación a la Constitución y a su función y a su deber. A eso es que nosotros nos referimos. No es a que no persigan a los corruptos. Claro que lo persigan a todos, pero es a todos. Y que lo persigan respetando el debido proceso porque si no, ¿para qué avanzamos? ¿Para qué tenemos los libros? ¿Para qué tenemos los códigos? ¿Para qué tenemos las leyes si no lo vamos a respetar? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, hay gente que a veces se molesta hay mucha gente que se molesta porque hay gente que quiere opinar de todo yo de medicina no sé ahora de lo que usted puede estar seguro de que si usted me habló de un tema sobre medicina y me dijo que el apéndice es tal cosa, yo lo voy a investigar. Eso sí tengo yo que lo voy a investigar. Si usted me dijo a mí que, que la cámara Panasonic es esa que está ahí, eh, tiene que ser yo cuántos píxeles de resolución y yo voy a entrar en discusión uh, con usted, créame que yo lo voy a investigar. Yo no soy del tipo de gente que se, que se deja engañar por un titular ni por lo primero que me dicen. ¿Saben por qué? Porque la persona que le gusta investigar Tiene que hacerse preguntas Y si no es verdad lo que me está diciendo Y si el que me lo está diciendo es lo que me está es engañando Y si el que me está diciendo eso Lo está diciendo para que yo crea eso Porque realmente eh, eso es lo que a él le interesa Es que si usted no se pregunta Si usted no se llena de dudas Ante una situación O ante un planteamiento Nunca vamos a aprender nada yo si no cree en la justicia dominicana Ni en el ministerio público dominicano Yo no creo en la justicia de América Latina porque está siendo utilizada por el poder político. Lo dijo, lo dijo el senador Franklin Romero. Y... Lo dijo, dijo. pero es que, no que preside la Suprema? Te pregunto. Pero espérate eh, Henry un Molina Yo te estoy preguntando, yo te estoy preguntando a ti, No a lo dijo Franklin Romero O lo buscamos, dijo él Pero no solamente podemos perseguir Al grupo de Danilo, lo dijo el propio senador O sea que hasta el propio senador Franklin Romero del PRM a mí Ha te cae admitido esto que la vaina es muy directa Entonces así no se persigue La corrupción Porque se va a dañar señor, tenemos una llamada Buenos días sí. Adelante. Bu buenos días Sí. Sí, así que Eduardo de los Rieles para un aporte. Hágalo. Oye, el asunto, el, el, el Papa, un Papa le llamó capitalismo salvaje. Juan Pablo II. ¿no? Juan Pablo II, en, sí. Entonces, el capitalismo está a la raíz, es el papá, la mamá, de la corrupción. Porque, ¿cómo se acumulan los capitales? Ah, en perjuicio de nosotros. Lo, el, el poemita que le, le, le reclamé los otros días: uh -huh. que los que suben primero se ensucian en los de abajo. <risa> entonces, por ahí es que anda: hay que revisar ese sistema. De arriba abajo. Hay que revisarlo. Ya. Y entonces, lo que decía Amado el otro día. Por quién votamos, a quién elegimos, ¿A, a miembros de la sociedad nuestra que no vienen de Suiza, que en Suiza cerraron la fortaleza porque no hay preso. Gracias. gracias. Bien, gracias, muchas gracias. Bien, con bueno. esto concluyo exhortándole a la población que no crea lo primero que le presentan. Porque es posible que lo primero que a usted le presente esté dirigido a construirle una verdad. Lo, lo plantea Michel Foucault. Que a usted posiblemente le estén construyendo una verdad. Y, y ayer, eh, miren, esa medida de coerción eh, fue maravillosa. Porque es tanto lo que se aprende ahí, con, con, con los tanto con el Ministerio Público como con los diferentes abogados, de cómo de, de cómo el sistema debe funcionar en la República Dominicana y en el mundo. Qué bueno que así sea y que se puedan escuchar a ambas partes que es lo que antes no sucedía en el mundo. Y ahí esto eso es lo que nosotros tenemos que aspirar, a que se respete el debido proceso, Bien. porque a veces de, de premisas verdaderas se sacan conclusiones falsas. Bien, gracias, Yerjan. Bueno,